Entendiendo sí, sí. que la infancia es de donde venimos todos. Sí, es la base. Eh, es súper complejo el tema de la infancia, porque de los 0 a los 5 años es donde se producen los procesos más importantes de todo el ser humano. De hecho, son los procesos que a nivel neurológico van a determinar temas en la adolescencia, en la adultez, es donde los niños deben estar más acompañados y con figuras más significativas. Hola a todo el mundo, bienvenidos a esta nueva instancia de conversación eh, que estamos iniciando Esta es la primera grabación, primera entrevista que hacemos eh, Y la intención es estar trayendo constantemente personas para hablar de asuntos de la sociedad Asuntos que nos competen a todos eh, Roles que deberíamos tomar, soluciones posibles que podríamos ver, revisar a problemas que enfrentamos todos eh, educación, infancia, ciudadanía, mil, mil, mil cuestiones. Todo va a depender del invitado o invitada que tengamos, así que comencemos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día tenemos a Camila, Camila Cornejo, trabajadora social con enfoque de infancia. Muchas gracias por estar acá. Nos conocemos porque yo realizo clases de guitarra en un programa en el que trabaja. Así que muchas gracias por estar acá. Te dejo, por favor, presentarte. No hay de qué, Felipe, gracias por la invitación a poder a, hablar de temas contingentes igual, eh, que nos afectan a todos en realidad de alguna u otra manera, en alguna dimensión, igual nos pasan a llevar, o hay algún, un, un poco de responsabilidad como ciudadanos que debes tener igual. Así sí. que, eso. Súper. Cuéntame un poco bueno. de ti... ¿Qué haces? Todo. Ya, todo, mira, lo que pueda, todo lo que pueda decir en este espacio <risa> Es bastante amplio. Bacán, es bastante, bastante amplio. Eh, yo soy Camila Cornejo Espíndola. Me desempeño como trabaja, o sea, Me desempeño a nivel laboral como trabajadora social. Eh, llevo siete años trabajando en infancia, vulneraba. Eh, gravemente vulnerada, de hecho los contextos en los que he trabajado son de alta complejidad, eh, tengo un diplomado en evaluación de competencias parentales, un postítulo en apego, parentalidad y desarrollo infantil, eh, bueno, ese es como el lado más estructurado y desde el currículum, así que bien más, más académico, claro. <ríe> más académico, también tengo una serie de cursos también que ver en la academia. En, no sé, autolesiones, suicidio eh, consumo de drogas, también tengo cursos pequeños de trauma complejo, eh, pero todo siempre relacionado a la infancia y la adolescencia, como dice siempre ha sido mi foco. Eh, a nivel personal... Soy mamá de un pequeño de tres años, o sea, de cuatro, ¿no? <ríe> la mamá del ayas. <risa> Partimos bacana. Pa la mamá bacana, sí. Trabaja en infancia. ¿Cuánto tiene tu hijo? No sé. Trabajo con tantas infancias que. <ríe> <risa> y la del mío no me la <risa> sí. hace. Eh, aparte de eso, me gusta mucho el tema de pintar, es un área que siempre me ha gustado, pero ha estado mucho más contenida como a lo largo de mi vida. También soy dirigente de acá, de, del condominio, me gusta eh, involucrarme harto en los procesos de los espacios en los cuales me, me desenvuelvo, eh, soy hija, amiga, bien comprometida con, con todo lo que me rodea, lo cual a veces hace que colapse un poco sí, <risa> sí, responsabilidad. Pero Bienísimo. bueno, eso en general Como super, a grandes rasgos Super, o sea, has profundizado Harto en todo lo que es El trabajo comunitario, el trabajo con infancia Dentro de la infancia misma Dentro de las personas mismas Buenísimo, muy muy muy bueno sí, Entendiendo sí. que la infancia Es de donde venimos todos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 No es tan así la cosa porque, bueno, hay temas ahí de fondo con la sociedad que nos lleva un poco a estar fuera de la casa, fuera de la crianza, y, y se complejiza. Claro, es estamos que enfrentando que... un montón de problemas a nivel de infancia y hay un montón ¿Qué? de causas, o sea, no es, no es como... Ojalá sí. poder encontrar una causa y decir, ah, se soluciona esto y estamos listos, pero en realidad... No, hay... es, es, es multidimensional, o sea, hay factores que, que convergen en, en, caus, en, en diferentes causas. Eh, tenemos temas, o sea, con sociedad hoy en día es una sociedad mucho más rápida, es una sociedad neoliberal, es una sociedad competitiva, eh, más que colaborativa. Entonces, eh, se ve que el otro siempre es una amenaza y desde ahí las personas han volcado como que su felicidad hacia la, la obtención de, de pertenencias, de objetos, y, y salen de la casa eh, para conseguir esto, para conseguir trabajo, y lo estoy hablando así como ni siquiera de infancia vulnerada, yo creo que a todo nivel sí, sucede es. lo mismo, eh, de hecho en infancia vulnerada es mucho más complejo el fenómeno que se da, y dejamos a nuestros hijos atrás, tenemos a padres sumamente cansados, a cuidadores que están exhaustos al llegar a, a su casa, porque obviamente nadie te da, eh, no te da, no te da el tema de criar, de trabajar y de hacerlas todas las miles y estar profundamente feliz porque no se puede, porque eh, sabes que el otro día te vas a tener que ir a trabajar, que tenés una serie de deudas para atrás, que tenés que cubrir. Y el niño te demanda atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pucha, ya hablamos la tele, ya, listo, pucha, porque es que hay que callar un rato. Eh, y los niños empiezan como. A, empezamos a desconectarnos como familia. Yo creo que, que eso ha sido bastante. Eh, bastante potente. Y lo digo también porque es algo que me, me ha hecho a mí ruido últimamente. Porque. Me viste en esta posición de ¿y quién soy yo, así como porque mi vida es como un, un círculo que está dando siempre lo mismo, así como mi vida es, lo, es como que fuera un reloj así. Y aceptar hago esto, y aceptar ahora esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y como que al otro día me levanto y hago lo mismo. Y, es como, y ese es el sentido de que, que, que se le está dando. Eh, y normalizado, súper normalizado por parte de todos. O sea de todos, y es como así, la, la sociedad tiene que funcionar, y eso es lo que hay, entonces cuando tú empiezas a tener como este sentimiento, tú igual te cuestiones así como, pucha, quizás seré yo el problema, quizás... Porque tú ves que los otros están súper conformes en su posición. O, o, o simulan estar conformes, es súper extraño además, porque está ese mundo de las apariencias, como de... ¿Sí? como soy mamá puedo con todo pero, pero y te hacen ver a mamás sumamente felices así como que están bacanas y no yo trabajo y con mi hijo me las puedo es como amiga no se puede no se puede así como quizás si yo trabajara por hobby y por placer más que por una necesidad sería bacana así como sí yo andaría contenta todo el día pero cuando el trabajo se transforma en una necesidad para generar recursos para subsistir, y ahí la cosa cambia. Porque tu compromiso tiene que ser alto, porque estás pendiente todo el día de que no te vayan a echar, porque si te echan, ¿dónde te vaya a ir? ¿Y qué va a ser de ti, del colegio, de tu hijo, de, de todo? Así como es súper complejo el, el estar en eso. Súper, súper, buenísimo. Hoy tocaste un tema súper importante, creo yo, que es el asunto de la crianza, y cómo se concentra el rol de la crianza en eh, la, la mamá, o si es que ya hay un mamá, una mamá y un papá, eh, dos personas, pero aún así pareciera que no da suficiente, o al menos a mí me da la impresión de que quizás como sociedad deberíamos estar más enfocados todos en cuidar todos eh, de la infancia, y no decir como... Ya tú eres la familia, vos vela. Así como ustedes vean. Sí, pues diría así como ya, hazte cargo. Si quisiste tener hijos, ya, hazte pues, cargo. El otro día estaba así como. Eh, estaba conversando con una tía y me estaba diciendo: No, es que mi hija, así como. O sea, la, le voy a decir: Mi hija, mi hija, cuando no sé se, se, se le echa a perder el auto, tiene una pana, se queda sin batería, se pone a llorar y llama. A, a, a su pareja y dice, ¡ay, es que estoy aquí! Oh, y yo le digo, tía, pero es que quizás se aflige, se pone nerviosa, no sabe cómo abordar, y me dice, claro, abrirse de patas nos se afligió nadie, fue como gracias tía. Así, así como tía, no tía, no. Pero ahí no y ahí es cuando uno dice, ya mejor no, no, para aquí voy a entrar en eso, porque igual después te la tiran de vuelta a uno y así como pero sí. atrás sin golpes, yo no quiero entrar en eso, así como, no, no hablemos de mí. Sí, sí, pues todo el rato. ¿Está ese juicio también? Sí, pues, sí, porque hoy en día, como el, el ser débil, o, o no débil, sino que yo creo que el ser más sensible. O el no poder resolver problemas como se espera que tengan que resolver. El no ser autosuficiente, autoeficaz y, y toda claro. esa... Y todo lo que de, te promueve... Tiene claro, que ser súper, súper, súper, súper todo. Sí, pues así como los increíbles. Así, como que todos debiésemos ser familias de los increíbles. Como, puta, weón, qué agotador. <risa> Mi madre. No, Porfa, no, no, me bajo. <risa> Chao, no. Pero te promueven eso. Por... Y fue como... Eh, no entendiendo que quizás ella no sabía resolver conflictos, que en vez de, de ser tan dura debía aconsejarla de una manera más sensible. Hoy en día la crianza te deja solo. Super. Te deja literalmente solo, eh, con escasa red de apoyo, eh, porque todo el mundo está concentrado en, en ellos mismos, entonces como, ok... Eh, aunque sea una familia monoparental, biparental, ¿cachai? Eh, y lo voy a hablar así como monoparental o biparental por el hecho de que hay familias que son dos mujeres, con un niño, abuela, mamá, ¿cachai? Con un Infinita niño, papá. de ser familia. Hay diferentes formas de ser familia. Entonces tenemos familias monoparentales con un adulto y un niño. Y las biparentales que hay dos adultos. Entonces, ahí... Eh, se las ven solo pues porque hay escasa red de apoyo la sociedad es como que te dice ok, tu hijo es tu problema hazla ver tú ve tú cómo vaya a pagar una cuidadora ve tú cómo vaya a trabajar y cómo vaya a compatibilizar y además vas a darle la atención y el tiempo que ese niño necesita y, es primordial, y que, muy primordial exacto, es primordial o sea eh, cuando yo quedé embarazada de Luz, quedaron otras compañeras más embarazadas, y bueno, una de ellas, su pareja trabajaba, pero el postnatal y el fuero solamente se le da a la mujer. Ignorando también que hay un padre que es proveedor de, que es proveedor de cuidados y de economía, y a mi nivel económico, entonces era como... Ok, mi hijo puede tener seis meses y a mi, viejo, a mi pareja, al papá, lo echan. Y eso también es un, un grado de vulnerabilidad, o sea... ¿Quién sostiene a esta nueva familia? Es como súper loco que la protección... Que sea súper paternal, ¿tale? entonces ya no vamos a proteger solamente a la mujer porque la mujer es la que cría okay. Pero también está este el lado del es hombre. Problema. Y aún así, en esto, le aponte los postnatales seis meses extendidos. Es una tontera, a los seis meses los niños están eh, generando figuras de apego. O sea, de los cero a los tres meses el niño generó su primera figura de apego. Se me olvidó cuál es el nombre de la, de la figura de apego principal. Porque tienen tres figuras de apego que, que ellos desarrollan. Pero claro, cuando son así, chicos, o sea, naturalmente tienen naturalmente están desarrollando todo, o sea, es su primer Exacto. enfrentamiento al mundo, a al las mundo, relaciones. necesitan figura de protección. De los 0 a los 3 meses, ellos recién empiezan a reconocer su figura de apego y pueden reconocer a una. A los 6 meses se sienten algo más seguro con esta figura de apego y a los 6 meses la mamá, chao, nos vemos, me tengo que ir a trabajar, quédate en la sala una, Eh... Quédate con algún familiar. Si es que tenés la suerte de que algún familiar se pueda quedar con él, eh, o de partida busco un cuidador, o ir a licencia médica. Y, y es súper eh, desalentador el, el panorama, porque finalmente a este niño se tiene que quedar ahí con figuras que, que no son las principales, tienen que salir afuera, entonces es, es complejo el escenario, porque todavía tenemos un, un cerebro a nivel, tenemos un cerebro a nivel neuronal inmaduro, o sea, que no, no está haciendo todas sus conexiones principales, que de hecho, lo, si no, se te pilla y así como, ya, lo más importante que te voy a pillar es que hay un cuidador, que, que no lo deje llorar. O en una sala cuna, que no lo dejen llorar. Pero al momento que lo dejan llorar, el cuerpo libera cortisol. Y que es la hormona del estrés. Entonces libera cortisol, libera, libera, libera. Y ya después se transforma en hipercortolicismo, que es como cuando ya el, el, la hormona se liberó y está en todo tu cuerpo y eso empieza a generar daños a nivel cerebral. Entonces tenemos a chicos que lamentablemente están así eh, desde pequeños po. y no sé a ver, a nivel de, cuando los chiquillos no sé, de familias ya más compleja, el escenario se pone peor aún infinitamente eh, peor, o sea es una, un espectro sí, porque yo te estoy hablando así como de la realidad así como Pero de normal, la realidad mía de cualquier la persona de se la puede realidad. sentir identificada casi cualquier familia en el país y no sé, Exacto. a nivel latinoamericano se podría sentir identificado con lo que estáis diciendo Pero aparte <risa> ocurre Existe Dale. otra realidad que se pone aún peor, así como Que, que es como cuando, no sé, a mí me ha pasado que yo a veces hablo con amigos Y, no, y, y te, no, igual es como compleja ya, pero Y les cuento así como una cosa que pasó así, pequeña Y es como, oye, ¿no? ¿cómo trabajáis con eso? ¿Cómo no, no, no te da pena? ¿Cómo? Es como, puta, es que sabéis que. O a veces hacen comentarios súper así como, desde su realidad. Así como se ponen sus letras de realidad. Esta es la única realidad que hay y es la que conozco. Claro. Y hablo desde esta realidad porque claro. todos son así. Y todo lo evalúo desde mi prisma. Desde mi, mi prisma de, de los ciertos privilegios que se tienen. Y es como, puta, no, conmigo ya. Por... Chachazo para ti, así como no, bueno, date cuenta que fuera de la punta de tu nariz o ando a darte una vuelta más allá, cachai, y a darte cuenta que la cosa es, es el terror y se pone del terror y, y te vaya a empezar a dar cuenta por qué hay tantos niños maltratados, por qué hay tantos eh, eh, tanto chicos en, en, en responsabilidad penal. A, Juvenil, casi salió de RPA ¿Por qué te este chicos chico Delinquiendo afuera? Porque Ahí hay un efecto que se va Generando Y el que termina en eso Que, que termina eh, En estas realidades Como súper complejas que después salen en las noticias Y es como oh, mira! El cabrón chico la apuntó Con una pistola hizo eso Tenía 15 años ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el senado? ¿Dónde está? Y era como, señora, nosotros como, so nosotros como sociedad también tenemos cierto grado de responsabilidad en lo que está pasando. O sea, eh, tenemos familias que están, que son, como yo te decía la otra vez, familias multiestresadas, multiproblemáticas. Yo decir como multiestresadas porque tienen diferentes eh, factores de estrés que los hacen llegar a ciertos puntos. Eh, Las familias es muy estresadas, por lo general, están caracterizadas por familias que tienen consumo de drogas, eh, que hay episodios de violencia familiar, inestabilidad a nivel económico, eh, escasas o malas redes de apoyo. Me falta otra dimensión más que no me logro abordar. Pero por lo general son esos puntos que abordan a esta familia. Entonces tenemos este... A estos adultos que están a cargo de las familias, puede ser biparental, monoparental, pero tenemos que... Pero esta... de, que dañados, de que tienen daño importante, tienen daño importante. Sí, pues, imagínate, lo más probable es que esta familia haya provenido de otra familia que tenía las mismas, reunía las mismas condiciones. Y que los antepasados de esas familias también provenían como de lo mismo, quizás no reunían todos, pero iban como de lo mismo, existen episodios de violencia, escasa problematización, poco nivel afectivo. Normalizar y todo eso. Sí, a mí me normalizar pegaba y, todo y, no, no, eso. y salí bien. A mí me pegaba claro, pues, y salí, ok. Y salí súper bien, pero no tengo tolerancia a la frustración. Y cuando alguien me rebate algo, yo me enojo mucho. Yo me pongo agresivo, esto? O sea, ahí se viene, a ver, eh, o no tengo manejo, no sé, no, no tengo manejo de la inclusividad, ese también es otro rasgo de, de personas que han sido violentadas. Entonces tenemos estos patrones transgeneracionales de los o sea, familias que ya normalizaron ciertas conductas. Cuando a mí me tocó trabajar en hogar, era súper común que había niñas que habían sido violadas, que sus mamás habían sido violadas, que sus abuelas habían sido violadas y que se iba repitiendo a nivel de generaciones, era algo súper eh, cuático por decirlo, pensar en eso y tú dices, pero ¿por qué? porque había ya una normalización del tema de los cuerpos y era tan el, la normalización que era como ya pero sí, también me violaron y, y como como como en que se terminan poniendo de tal manera insensibles ante, ante la dolencia del otro, porque es como, pero si eso no, no, no tiene nada de malo, casi no como. No tiene eso. nada del otro mundo, claro, sí. es algo que pasa. Entonces, ahí tenemos esta familia multiproblemática, con temas de antecedentes transgeneracionales, viven en sectores vulnerables también. Segregados por la sociedad. Nosotros. Exacto. La sociedad los aparta, porque no son parte de nosotros. Una vez, me acuerdo que un profe en la carrera nos dijo así como que una vez eh, habían hecho como un tipo de, de, de encuesta o entrevista y le preguntaban a una familia qué era lo que lo hacía sentir pobre. Ahí dijo, así como que eran pobres. Y ellos habían respondido que era como cómo lo miraban las otras personas. Ni siquiera cómo es lo que tenían o lo que no tenían, sino que era cómo los otros los miraban o se relacionaban con ellos. Entonces ahí te das cuenta de que hay un tema de sociedad que es este que los reúne a todos en un mismo lugar, y ahí tenemos uno de los factores de redes de apoyo escasas o que no son eh, favorables. ¿Por qué no son favorables? Porque claro, tenemos a los vecinos, a esta misma familia extensa, ¿cachai? que se vinculan con ellos, les dan consejos de crianza, pero esos consejos, ¿cuáles son? Ya, pegar un catequito, nomás para que esté ahí y se quede tranquilo. No, pero si sí yo lo dejaba llorar y estaba bien. Ah, pero es un rato que se quede solo, no. Ya, si sí, sí, que esté en la fiesta con nosotros y que esté mientras nosotros con su niño, niño no tiene ningún problema, así. Entonces... Claro, pues nos vamos rodeando de este mismo círculo y todo está normal. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la inestabilidad laboral. Familias que lo más probable no terminaron el, el cuarto medio, ¿no? O algunos no terminaron, ¿no? Algunos han tenido problemas con la justicia. Ya. Tenía un niño chico, así te voy a hacer como el ejercicio. Tú tenías un niño chico al cual. Eh, Alimentar, vives en un sector que está segregado, estáis tratando de esforzarte todos los días por ir a conseguir pega, en lo que sea, pero si se te cierran las puertas, por no estar calificado, o porque, no sé, por diferente, a, motivo, y a, chile, igual cuesta conseguir pega, o las pegas que te han tienen muy malas condiciones laborales. Llegáis a tu casa. Está tu pareja que anda en la misma que tú, aunque estás tú solo con tu hijo. El niño está llorando, tiene hambre, y tú estáis frustrado porque nada te resulta. Estás súper frustrado porque te estáis esforzando, porque estáis tratando de salir del mierda en el cual estáis. Y estáis tratando de dar un paso, pero sentís que todo va en contra, y que no encontráis la pena. ¿Cuál sería tu escapatoria? Si tenías este barrio donde el consumo, de alcohol, consumo este, donde tus vecinos te dicen que son buenos, que, ¿cuál es la escapatoria más fácil? Claro. Para poder sentirte bien dentro de todo esto. Lo más, cercano, claro, lo más cercano que tenés al bienestar es lo que te ofrece, es lo que está ahí, ¿no? A ver. ¿Y Lu? ¿Qué va a ser, Luz? Bienvenido, Lu. ¿Qué, señores? Tenemos... ¿sí? Luciana Antúa Aguilera Cornejo Popo, ¿qué pasó? ¿Qué, ya, pero un ratito cortito, pasa, si está abierto. Quiere dar su testimonio. Sí, su testimonio. Quiero Luciana. ¿Qué pasó, hijo? No, no me, me llamo Mario. Ya. ¿Qué pasó, Mario? Sí. Mi niño, cuando termine la película, pones la almohada de rojo. Tú mismo la pones, apretas el OK. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, puedes cerrar la puerta. Muchas gracias. Estamos viendo Toy Story. Perfecto. Bueno, ¿quieres saludar? Hola, Lu, Espera, ¿cómo no estás? Te ves. ¿Por qué hay un... Hola, Lu, ¿cómo estás? <ríe> <ríe> ¿Qué cosa? Ya, no ve la película. Mamá. Luciano. ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? una para Vaya dice cuál es No, pero anda a la pieza. ¿A la pieza mía o a la tía? A la mía. Cierra la puerta, sí. No, te voy a ahí. Pero no anda a la pieza, ¿ya? ¿Ya? ¿Me esperas? Sí, pues, esto lo esto lo podemos cortar. Sí, lo sí. sí. <risa> Luciano, ¿antúa ahí haciendo su aparición? Él viene solamente porque necesita saber en qué estoy. Mario viene porque necesita saber que estoy vigilar y saber que estoy viva, que no me digo. Perfecto. Y que él sigue siendo lo más preocupado, importante. preocupa, sí. Muy atento. Entonces, lo que te decía es eso, ¿poc? ¿cachai? Tú estáis con la misma mierda, tenía a tus cabros chicos llorando porque no te habías darle tiempo de comer. Eh, tenís peleas porque obviamente no, no pudiste hacerlo y tú te sentís frustrado a nivel máximo. Y no tenés las lucas, po. y no tenés posibilidad de pegar, y todo lo que has tirado no, no, te, ha, no te ha resultado porque no experiencia o porque no sé por ese motivo. Y llegáis a tu casa, veis a tu niña que está llorando, que necesita desde pañales, leche, comida, que son necesidades básicas. Ahí está el quinto punto: que no se cubren necesidades básicas. Así es, ¿cuál es tu solución más fácil como un, un mecanismo de descompresión? Lo que en Chile es más fácil conseguir. Porque el otro día estaba con una compañera que estaba en social y me decía: ¿Cállate? ¿Tú te has dado cuenta de algo? Y me, decía, ¿Qué? me dice: En Chile, hoy en día, todo hay inflación y todo está subiendo. Precio de IME, entonces precio de y dice: "Pero te cuenta que el copete el único, la única hueá que baja de precio? que es como ajena a la inflación, y yo así como, bueno, bueno, toda la razón, de otro casi como un aviso que dice de Cristal a Lucas, y la del de libro, y claro, pues tenía toda la razón, o sea, el arroz sube, la comida se va a las nubes, pero el copete incluso baja de precio. Entonces, eh, ¿es digno de análisis ese, ese sí, fenómeno? Claro. Sé que hay alguien acá, ingeniero en alimentos, Díganos alguien. por qué. Sí, por favor, ¿Por la explicación a esta encrucijada. Sí. Y sí, algo. Oh, dime, dime. No, dale, dale, dale. Ah, va, acá. <risa> algo súper eh, importante, creo, dentro de lo que estáis diciendo, es que quizás la gente que con sus privilegios, que tuvo acceso a educación, que le permitió para trabajar, eh, tener lo suyo, bla bla bla o quizás vino desde algún entorno más hostil, no sé, cómo sea, pero que logró salir adelante y tiene este discurso de la meritocracia, esa cuestión de que no, que hay que estudiar, que obviamente hay que estudiar, ojalá todo el mundo tuviera acceso a educación y a poder estudiar y desarrollarse, pero que el que estudia y trabaja y es honrado sale adelante y todo esto, y de alguna forma siempre relegando la responsabilidad de estos problemas a la institución, o sea, al Estado, al sistema de justicia, eh, al Sename, al Ministerio de Educación y es como ya que los políticos hagan su pega que sí, los políticos hagan su pega pero de alguna forma desligándose, así como yo dentro de la sociedad hice lo mío, que fue cumplir mi tarea, ganar mis lucas valérmela por mí, ver por mi familia y las otras familias, las otras personas que la vean por ello así como yo lo hice Amigo, por favor ese amigo que, que, que, que en la gracia, que me dé la receta dame la receta de cómo tú lo hiciste eh, porque necesitamos, porque somos todos iguales, somos todos seres eh, o sea, alienados, que necesitamos la misma fórmula, que tenemos lo mismo, mismo, mismo, entonces necesitamos toda una receta mágica. Esa buena sirve, porque finalmente yo entiendo la meritocracia eh, de cierta forma, yo soy como también parte de, de esa meritocracia. Yo no vengo de unas familias así como acomodada, ni que sus papás en casa. Fui como de, de las, ¿cuánto se llama? De estas familias que vivieron de allegado, que, puta, pasé un colegio particular a otro colegio porque después la crisis del 98 que hubo, eh, a mi papá le fue como el Loli, así como, literalmente como el Loli. Entonces, claro. Me la valí por mí misma porque tuve una mamá que, bueno, mi mamá me sacaba la cresta, así como que, para que estábamos con cosas. Entonces, eh, yo creo que, y también es algo que se sabe, hay personas, bueno, mi mamá me recalcaba desde chica que yo siempre tenía que estudiar y no depender de ningún hueón, así, literal. Perfecto. Así. Tú tenés que estudiar, comprarte tu casa, tu auto, y no vas a ningún huevo que ningún guante te diga que tú te está dando de comer. Tú te la haces sola. Ok, mamá, lo voy a hacer. Pero dentro de ese camino también me frustró varias cosas que, que a mí me gustaban. Porque estaba tan centrada en la meta que no vi otras cosas. Y las obvié. Eh, también por eso a veces soy un volcán emocional, así como. Eh, con muchos temas que me ha tocado reparar en terapia, porque o sagradas terapias, Y algo muy, o sea, todos, yo creo que sí. o sea, todo el mundo es un volcán emocional y muchos tienen que reprimirlo porque la sociedad te obliga, porque eso tiene que ser super esto, super esto, otro súper, y no es así, o sea, no tiene que sí. ser así porque somos una sociedad, no somos individuos separados. Es que sí. hoy en día es el individuo, y ojalá que el individuo sean todos iguales, y que nadie se ponga un color que sea eh, desafinado a lo que estamos usando, que todos estemos usando lo, lo, lo similar, y que casi andemos con el uniforme escolar. Otro punto, <ríe> yo, <dentro>. creo que, <ríe> yo creo que el tema de la meritocracia es, hay gente que se vale mucho ese discurso, yo eh, venía de una familia muy pobre, y me las vi solo y me sacrifiqué. Pucha, bacán que tengáis los recursos personales para haberlo hecho. Qué bacán que tu resiliencia que tu permitió... tu contexto único, ese camino que, que tú tuviste en tu vida, gracias al acuerdo social que hay para que las instituciones funcionen. Que pudiste tener a lo menos algún factor protector que te ayudó a conseguirlo, que te ayudó a llegar, que te ayudó a estar bien. Pero, pucha amigo, mira para el lado también. Mira para el lado de que hay gente de que, que realmente no está en las mismas condiciones. Que hoy en día es súper complejo el, el ver esas familias, el, el interesarse en esas familias, el, el pensar en esas familias, porque me es más cómodo vivir en lo que yo estoy creyendo mi realidad y mi forma de ver las cosas, que un poco mirar hacia, el, hacia lo profundo y decir, ¿sabes Hay gente que la está pasando re mal. Hay gente que realmente eh, no, no, no le va bien, que tiene varios problemas y que a veces todo, que no se dan cuenta que hay patrones... De patrones transgeneracionales que afectan, ¿cachai?, que normalizan ciertas cosas, que lo único que han salido durante su vida porque, porque así les ha tocado es el tema de delinquir, ¿cachai?, de hacerse el más choro dentro de la población, porque dirigen una población de riesgo, en donde el que es más choro gana, po. y se gana el respeto, entonces... Si sí, viví en ese contexto, lo vaya aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pues ¿Para qué me haces un trabajo formal si me van a pagar el mil? ¿Mejor gano acá el augeo? Porque igual ahí es tener un poco de conciencia de que los trabajos son súper mal pagados. Claro. <risa> y ahí le encuentro razón, porque claro, quizás fue haciendo una buena más fácil y gana mejor y protege a su familia aunque sea una actividad ilícita. Ahora sí... No sé, pues hay cabros como, como el famoso Cidizarro que se llama Cristóbal. Este chico de niqueda de este chico, pero también tiene una historia de alta vulnerabilidad, de alta complejidad. Hay una razón de, de ser detrás. Exacto. De, de un chico que, que lo más probable. O sea, él fue parte de la red. Una red que no le supo responder. Porque hoy en día tenemos una alta rotación de profesionales de la red profesionales rotan a cada rato, licencias, licencias, licencias, yo también he tirado muchas licencias, porque te revienta, es una, una cosa de que la carga emocional es súper fuerte, hay una carga emocional, una carga institucional, porque Sename no funciona solo, hoy en día mejor ni es. Sename funciona en colaboración, con, o sea, no en colaboración, Sename funciona, los programas de Sename, o de Mejor Niñez, la mayoría son colaboradores del Estado, son las organizaciones, organizaciones colaboradoras eh, acreditadas, que se llaman. Sename, en su página, Mejor Niñez, perdón, que es la misma web pero solamente cambiaron su página web eh, de color azul a morado. Te van a tirar la oreja hacia arriba, cuidado. Sí, sí, me van a retarme. Ya, dale, <ríe> dale. A ver, tío, ¿gústano <buscan> me rete? <ríe> Pero eh, este es lo mismo. Eh, funciona eh, con, con tribunal de familia. Y si tú tenés una pega que estás cachando, que tenéis caleta de ventaja emocional, que, que tenéis dos instituciones que te supervisan, porque te supervisa el tribunal de familia, que te pide informes trimestrales, y Sename, que te va a ir a revisar cada tres meses, y en ocasiones cada un mes, ahora el mejor niñez le sumó eh, un fiscalizador entonces tenés tres figuras que te van a fiscalizar los casos son de alta complejidad y alta demanda porque son casos de, de personas muy vulnerables estáis hablando de cosas súper eh, que te afectan porque uno no, es un robot, es un robot como la vieja, no es un robot, eh, que, no, que, que no te toque la fibra. Tata, ¿eh? O sea, es, es trabajo eh, humano. O sea, lo que tienen que hacer es realmente trabajo humano. No es, no es que cumplo mi función, que ejecuto una labor. No, hay, hay que haber una transformación de persona exacto. a persona. Exacto. Y tenés que trabajar. hay, hay no sé, yo siempre he trabajado desde el enfoque relacional con, con las personas que atiendo. Eh, es lo que me sale, es como hablar desde mi propia experiencia, desde mi propia maternidad, desde las propias complejidades que ha sido mi vida, a, les explico, ¿cachai? Y, y un poco en, empatizando dentro de lo que se puede con ellas porque, o con estos chicos, porque es, es, es difícil, po, es difícil llegar. A alguien que te va a decir, ¿y qué me voy a enseñar? Así como, ¿y qué me va a decir? Y yo, yo todavía así no tengo ningún problema, porque para ellos es súper normal. Ustedes están viendo el problema. ¿Sí? Ustedes. Entonces ahí tú empezás con los, con los objetivos. Problematizar sobre las situaciones de vulneración. ¿Qué está problematizando? El profesional. Porque él lo ve. Entonces ahí ya partiste mal porque lo que uno tiene que hacer es concientizar al usuario o a la persona Depor que estás atendiendo la, lo que está sucediendo y cuáles pueden ser las consecuencias, qué es lo que puede suceder, cómo afecta a nivel emocional. Tal, tal. Entonces ahí ya tú cambias la forma en que vas a abordar lo que vas a trabajar. Sí, señor. Oye, volviendo al punto como social, el asunto de <risa> nosotros como sociedad. Ya sé. Ahí tenemos una gran visión, ¿pues? Esa es una gran visión. ¿Qué, qué puede hacer la sociedad? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo creo que, que eso está como...? Yo te dije que era dispersa. No, la estamos que... bien. Estamos acá. Mira, mira, mira. mira. Lo, que, lo que quiero plantear es que eh, es un problema como sociedad que tenemos. O sea, tenemos niños que, claro, no tienen acceso a mil cosas que nosotros tenemos muy normalizadas dentro de nuestra vida, como una familia que te quiere, te cuida, no te maltrata, o no te maltrata mucho, o lo hace dentro de los márgenes de... como aceptado socialmente. Tenemos acceso a educación, nosotros pudimos estudiar, pudimos desarrollar una carrera, podemos... Eh, tenemos herramientas para hablar con no sé, entre nosotros hablar de estas cosas, cuestionarnos un montón de cuestiones y de alguna forma la sociedad como que como que te, tiene a toda esta gente privilegiada mientras más privilegiado mejor después tiene a toda esta gente que tuvo un montón de desmedros en su desarrollo en, en esos sentidos y estas personas no, no lo quieren ver y a pesar de que somos todos una sociedad eh, y y de alguna forma, cómo funciona la máquina, o como la máquina civilización, no sé, la máquina ciudad, la máquina sociedad, hace que estas personas tengan todos estos privilegios, ellos no, no se dan cuenta de que el abandono que tienen, que es verdad, o sea, es, un, es un, un agradiente, creo yo, el abandono se les devuelve, porque después ellos mismos están diciendo que no se puede salir por la delincuencia, que, que no quiero que mi hijo se junte con no sé qué niño y que no sé qué cuestión y al final se siguen encerrando, encerrando, encerrando, creyendo que esa es la sociedad que funciona bien, cuando todo es una sociedad que funciona mal y está así de desbalanceada para que ellos estén arriba. Como que ese es un poco el... Ya. Yeah. Yo creo que hoy en día es algo también que he olvidado en el colegio de Luciano. Falta mucha educación emocional falta mucha educación emocional. Vivimos muy a la defensiva, pensando que el otro es un enemigo, y es el enemigo que nos va a hacer daño, que nos va a quitar lo que tenemos, que algo nos va a hacer. En vez de, de trabajar desde lo colaborativo, o sea, hay colegios que, que tienen como la mirada eh, y lo, lo lleva a educación también, ¿eh? porque... No sé si te hay que echar a estos colegios que les pasan, un, no sé, que tienen como una mascota, un oso, algo así. Y se lo pasan, a, que se lo puedan llevar a su casa eh, a los que se portan mejor. Entonces, desde ahí, imagínate, a nivel micro, empezamos ya a, a los buenos y los malos. El es. sistema educativo es así completamente, hay que replantear completamente eso. De... Es que eso, hay un sistema educativo que no está funcionando. Desde ahí partimos las bases, o sea, tenemos... Sistema educativo que se pasa en la competencia entre niños en vez de enseñarles a colaborar, a que el otro siente, a que el otro también es un ser válido. A mí, la educadora vale del LU, ah, y ahora voy a ser así como. Vamos, vamos, vamos, con sí, todo. Con una roca así en los dientes. <risa> la educadora del LU, el otro día estábamos en Apoderado y me dice así como: bueno, que estaban trabajando el tema de convivencia escolar y bla bla bla, bla porque hay mucho tema de convivencia escolar, mucha agresividad entre los niños, incluso un pre al lucha no le metieron el león el ojo, le pegaron eh, yo reclamé por esas situaciones entonces, ella pidió que nosotros viéramos ejemplos de cómo le enseñábamos a nuestros hijos a, a ser respetuosos con el otro y yo le digo a la profesora, bueno levanto la mano de las primeras así como por zoom, así <risa> pongo levantar la mano <risa> zoom, zoom, bien, zoom, bien. Claro, zoom claro, Yo yo yo yo. <risa> En realidad estaba solamente apurada porque eran 5 para las 8 y el día lunes salían a... Para que le cierre rápido al tema, por favor. Sí, pues así como me, a las 8 salgo de aquí, a las 8 me voy del trabajo y no puedo seguir conectado. Porque tanto todos ya así como que las zapatillas de clavo, así como todos saliendo. Y así como, profesora, <risa> ya, la cosa fue así como, mira, lo que yo practico es explicarle a Lu. Cada vez que él le a una persona o se desregula, o dice alguna cosa, yo le explico que el otro también siente. Desde pequeño yo le he enseñado las emociones. Y también, cuando cometemos errores, le digo "Es hay que saber disculparse, porque el otro se siente mal, porque también los otros sienten tristeza, cansancio, alegría, y tienen todas las mismas emociones que él siente. Entonces, cuando le hacemos daño a alguien, el otro también... Se siente mal, como tú también te sentirías. Y le explico todo lo que pasa. Todo. Así como si alguien se cayó. Oh, si sí, él podría haber sentido dolor. o oh, entonces, logro, los niños desarrollan la capacidad de empatía alrededor de los 6-7 años, si no me equivoco. Antes no la desarrollan porque están en la etapa de Pero es importante ir promoviendo de a poco que el otro tiene un sentir y que su sentir es válido. No podemos decir que solamente los buenos sienten y los malos son aquellos que, que están en contra y que quieren ser así porque son malos, porque nacieron malos, porque casi llegamos a la teoría de que acá en el lóbulo frontal hay que hacer como esa hueá, esa la lobotomía, para o sea, el, buen, la sección nada. Entonces, no, pues y ahí la profe me dice así como, ¡ay, oh, qué bueno, si sí, lo en realidad es un trabajo de joyería, porque ¿no? todo lo dice todo y así, oh, sí. Sirve ser súper, súper mamá. Sí, pues claro, que se las puede tomar, pero después es un desastre, porque ya no puede más. Pero ¿sí? yo creo que hasta en, en, en la dimensión colegio, o sea, tenemos colegios competitivos, colegios que quieren ser los mejores, que quieren sacar casi toda la promoción a la universidad y que esos universitarios sean no sé, los más pomposos que entre con los mejores puntajes y que sean los excelentes profesionales para después decir oh, de mi colegio salió tal persona es como no más que una carrera más que un currículum, un papel en blanco son seres que sienten seres que están sintiendo que necesitan jugar que necesitan eh, sentir, que necesitan que alguien le explique que hay un mundo afuera que es inverso, que no son solamente ellos. Yo creo que ahí falta mucho el sensibilizar a los vivadores y a los niños. Falta harto trabajo de educación emocional hoy en día en Chile. Sabemos qué sentimos, pero no sabemos qué sentimos. Hay que replantear el Eso. sistema completo, o sea... Sí, sí, yo creo que, que se debe partir con sensibilizar que hay otras realidades y que esas realidades no son porque sí, porque hay un sistema de base que no está garantizando nada, no está garantizando derecho a vivienda, no está garantizando condiciones mínimas, cachai, por último, brindarles un trabajo que sea decente, salvar a estos chiquititos, no salvarles, llevarlos a un hogar donde se van a repetir miles de vulneraciones salvarlos, en ponerlos en lugares estables, en, en, en tratar de que esa familia, hoy existe el programa de seguridad y oportunidad, esos programas realmente sean efectivos, que, que, que los subsidios de vivienda realmente existan, ¿cachai? Por último, pagarles un techito, por último, para pa que tengan un lugar confortable, que no se les llueve, que no andan los pasturros por alrededor, ¿cachai? Yo sé que hay familias que se pueden salvar y hay otras familias que pucha, lamentablemente el círculo ha sido tan, tan, tan, tan intrínseco en su vida que ya igual están más allá, que están más, está más perdidos, es más difícil, es más complejo, pero si sí hay familias que realmente quieren salir, pero se las terminan ganando, parece. yo creo que estamos con necesidad, como tú decís, de balancear, entre los buenos y los malos, entonces los buenos nos encerramos y no compartimos con los otros, porque los otros son un peligro, y no están así, pues yo me he ido a meter a poblaciones re peligrosas, me han dicho, oye, pero no sé, mi primera visita domiciliaria en el hogar, me mandaron sola, me mandaron a, a esta población en Playa Ancha, Costa Brava, una tan así, que es como unos edificios que están en los ventisqueros, así como para abajo, y después la, la Carla. <risa> me dice, oye, Carmen, pero tienes que levantar en el hogar de este sí, que a las 11 de la mañana no me pasó nada. Sí, pero yo trabajé para pa playa ancho esa población es súper peligrosa, nosotros intentábamos no ir oíamos la voz, pero, no sé, eh, es también quitar los estigmas. Sí. Es quitar un poco los estigmas de, la, de los sectores, de que me va a pasar algo, de, de andar con la mirada de que me va a pasar algo, insertar más programas en esas comunidades que también están dando nada. igual ahí hay otro tema, que es con, con el tema del narcotráfico, que estas poblaciones iguales han sido como invadidas por los narcos, que son los que manejan estas poblaciones. Igual está complejo, pero hay parte que es como que le tienen miedo a los narcos y hay parte que está con los narcos. Entonces, como que esas familias que están con los narcos viven casi como, no sé, por, uno ha visto las noticias en las poblaciones que se agarran a balazo y hasta muertos chiquillos que no han tenido nada que ver con el conflicto y es puta... ¿Qué pasa con el Estado que no interviene ahí? Eh, ¿Cuál crees tú en ese sentido que debería ser eh, la prioridad del Estado? O sea, pensando en cortar el problema de raíz de alguna forma, como intentar que... Como lo estoy viendo, es que tenemos este tremendo problema de segregación, de poco acceso a educación, falta de educación emocional... Eh, y después, y de ahí empiezan a surgir un montón de otros problemas, ¿sí? ¿Cuál sería como para cortar de raíz? Eh, o sea, no sé si cortar es la palabra, a, pensando también en que cualquier cosa... ¿Cómo solucionar? Muy grato, como... Y siempre como desde lo más fácil entrar desde... Claro, a ver, como entrar como de lo más fácil, o sea... ¿cómo? <risa> <risa> no, no hay nada fácil. Sería lo fácil? Porque el Estado hace muchas cosas O sea, el Estado ya tiene el sistema educativo eh, Y ofrece un sistema educativo público Que funciona para algunos, para otros no funciona Y otros ni siquiera tienen acceso Porque su situación de vulnerabilidad es tan grande Que aunque estén dentro del sistema educativo No... desean Claro o, o de alguna forma terminan siendo vulnerados de otra forma Y terminan, por ejemplo, en instituciones como eh, Sename que es, claro. una, que es otra cosa, otro rol que desempeña el Estado de mejor o menor manera, con tercerizado o no, pero es, es como otro frente que enfrenta. Por el otro lado está la justicia, que intenta enfrentar el mundo del narcotráfico, intenta enfrentar como, y no sé, el Estado de alguna forma se tiene que hacer cargo de tantas cuestiones, pero debe haber algo que quizás sea más... Más para ¿Más micro. Sí, yo creo que... Eh... Nosotros como sociedad, muchos trabajamos en áreas de, de ciencias sociales. Eh, debiésemos no sé, una vez un profe en la U dijo que, o sea, me acuerdo que él hablaba de una práctica en gendarmería, y que se hablaba como de, de cuando se hacía un se hablaba del reo. Esto es súper, quizás tonto, pero como quieren los informes intentaba no poner reo, sino que poner sujeto o por su nombre. Yo creo que desde ahí esos cambios igual son significativos, o sea, tratarte por tu nombre. Eh, todos tenemos un espacio en el que podemos impactar o generar acciones desde las distintas áreas en las que trabajamos, quizás involucrándonos más, quizás eh, yendo más de fondo, no desde lo que sale en la noticia, no desde lo que sale en el Facebook. En el Facebook no desde lo que salen en el Instagram, eh, y pesando, sino que haciéndolo realmente. Cuestionándose también qué habrá pasado para que llegue a ese lugar. Qué habrá sido su vida. Eh, siendo más activos, yo creo, porque vivimos en una sociedad súper... Eh, individualista. Individualista. Yo tenía un amigo que era geógrafo, es geógrafo, él vive. Para mí está muerto vive, ah. Te mando saludos desde acá Vive para algunos que Muerto para mí Bueno, él Hizo un magíster En, no me acuerdo en qué cosa Pero era como un magíster de arquitectura eh, Hablando como de densidad poblacional Como del, del tema Que él trabaja Trabaja en el INE, saludos amigos más estado <ríe> y este chico una vez me, me habló de su, de su tema estábamos en el departamento y me dice así como eh, tú sabes que hoy en día se construyen tantos edificios porque se pretende que sean unidades individuales o sea tú vives en tu... <ríe> gracias sí me dijo tú sabes eso que ya no la como el tema de la construcción de casas, de poblaciones del vecino de al lado, de que los niños salgan a jugar con tu vecino, esa como vida enriquecedora que yo la viví de cierta forma, se está coartando porque el pensamiento es que se hagan unidades como solitas, un edificio, dos edificios, y esa es la comunidad, y está cerradita, y aquí van a vivir y no van a salir. Y después pongo otro edificio, pero ese edificio ya no, me, no se vincula con el otro. Claro. Entonces, caché que todas las políticas eh, van como en son de eso. De hecho, tengo otra... Pues idea la, que de, que... la idea de progreso, la idea de comodidad, la idea de yo vivo tranquilo en la mía, pero estamos destruyendo todo, todo lo que Exacto. construimos. Yo vivo sociedad. tranquilo en la mía y seguro, porque el condominio obviamente filtra a quien entra. Claro. Filtra. Y tiene un cerco. Uno antes vivía en población y pasaba Pedro Juan y Diego por la calle y, y el adulto obviamente tenía que estar mirando, de que no fuera a pasar algo, una atropella una caída y ahora como todo es la puerta hacia adentro. Entonces esa es como la idea. Igual en, en este tema tengo un amigo que es arquitecto y que también tiene, esto le voy a decir si sí, le interesaría participar de tu este tipo de... Bienvenido, de, todo quien pueda dar una visión más amplia. De instancias, de... porque a él le gusta bastante esto, y tiene bastante de crítica hacia las construcciones. Vamos, que... vamos, tráelo. Es que venga, bienvenido sea. Sí, es decir, el CEBAD tiene un tema, y que de hecho me dé un vino, serio. <risa> Eh, un vino en el cual íbamos a hablar de esto, de los subsidios de integración, de cómo se segrega nuevamente a las familias a través de estos subsidios de integración que los integra como en, en condominios y cosas así, y cómo los arquitectos, los proyectos arquitectónicos, están hechos no para una vida saludable, sino que para enriquecer a la constructora. Claro. Así que es igual es un gran gran tema, que también impacta en la calidad de vida y en las personas. Ah, de todo, sí. sí así que yo creo que es eso, como involucrarnos más desde, desde, el, desde donde estemos, desde lo que estemos haciendo, eh, desde saludar en la calle, desde mirar a los ojos al otro y mirarlo, ¿no? Así como sino que con dignidad, o, o como tú mirarías a cualquier otra persona, ¿cachai? como uno, o sea, decir, a mí me gusta mucho esa frase cristiana, católica, el amar a tu prójimo, es un mandamiento parece ¿no? Amar a tu prójimo como a sí. ti mismo. Claro, no se trata de amarlo, de andarlo abrazando, pero sí en ese sentido de dignidad, como dices tú, como el valor que yo tengo es el mismo valor que tienes tú. Entonces, entenderlo sí, no, se, no seguir segregando Porque estamos siguiendo segregando Ok, hay problemas a la base que no entendemos Vamos a saber qué va a seguir la delincuencia Que el porque tú mires un bien al otro eh, No va a ser el gran cambio Ni lo va, a, lo va a sacar de la delincuencia Porque eso no va a pasar <risas> Premisa, eso realismo, no es spoiler, Realismo, Eso no va a pasar ¿Cachai? No Pero lo más probable es que puede ser hasta significativo O puede ser que, que de a poco las cosas vayan Claro Cambiando. Quizás ahora no vamos a cambiar nada, pero podemos dejar un mundo mejor. O sea, podemos hacer que las cosas para el futuro se empiecen a ser distintas si es que tenemos estas discusiones, estas conversaciones. Claro, ¿cacha? el pararse de donde tú estés y tratar al otro con, con el respeto que merece, eh, no desde el miedo, no desde el... Ay, no, que viene esta población. Ah, es que tiene malas costumbres. Ah, no, es que mira cómo se viste. ¿Qué cacha? Eh, no, si andan así como, bueno, los cabros que ahora les gusta andar como con marcas, como con joy y toda esta cuestión, eso también es un fenómeno desde la globalización. Desde la globalización, ¿cachai? Pero sí. es porque, porque nadie bien. los valida, po. o sea, tenemos una sociedad que los segrega, entonces, ¿qué hago? Yo me valido y veo cómo se visten los fotos de afuera y, y igual porque así es lo que se lleva y así me impongo, ¿cachai? Sí. Sí, sí. Pero el tratar con respeto, o sea, yo no digo que esta bolsa va a solucionar con eso, pero, pero sí podemos crear comunidades más sensibles, más sensibles al dolor, y más sensibles especialmente con la primera infancia, que yo creo que ahí está en donde uno puede un poco torcer. Claro, salvar. el sistema educativo está en deuda. Ahí es claro. donde el sistema educativo, los profes, porfa, dicen sí. que, que están cargados. El, el ¿Ah? si, el, los profes que, o sea, no sé que se vayan a paro, pero que son los que están dentro, que visibilicen más eh, las problemáticas para que como sociedad nos hagamos ruido y se genere el cambio en el sistema, que al final todo se tiene oh. que llevar a nivel institucional y, y eso es lo que... De hecho, los profes, eh, el trauma complejo, los profes son los únicos que pueden trabajar como tutores en resiliencia porque son las, los adultos que están mayores horas con los niños, yo sé que es más carga, porque pues tienen saturado, es un sistema que está súper sí, explotado, ¿cachai? Así. Porque obviamente le hicieron esta extensión de jornada, jornada completa, que le pusieron más horas a trabajar, siendo que debían haber sido talleres para desarrollar otras habilidades en los niños, ¿cachai? O sea, el niño estudia de 8 a 1, después almuerza y después talleres libres, ¿cachai? No, no nada formativo, ni que hay reforzamiento, ni que la preparación para el CINCE, ¡Uy, weas que no les van a servir! No sé, enseñenle otras cosas, conocerse a sí mismo, pongan otro tipo de profesión, y a los profes delíguenle un poco esa carga, y así ellos pueden tener más disposición emocional a, a los niños, porque si tiene un niño de 7 años que, ¿cachai que está como... Como ahí, o a los doce que están como en el limbo entre, entre que sientan o no la delincuencia, aunque sí. Entonces ahí podéis generar un impacto y un cambio en él. El... Total, completo. Las instituciones, como que las instituciones estatales, ya pensando en el Estado que es el que es, se tiene que hacer cargo, eh, ligadas a la infancia, no están pensando mucho ni en, en el bienestar de la infancia, ni en el bienestar de las personas que tienen que estar bien para trabajar, con la infancia. Boom. ¿Y eso cómo se llama Adulce, adultocentrismo? Uf. Porque vivimos una sociedad adultocentrista. Todo va a nosotros. Complejo. Muy complejo. Pensamos en los adultos y no en los niños. Extendimos la jornada porque había muchos adultos trabajando, entonces, ¿quién se hacía cargo de los niños? Extendimos la jornada. Y aparte, para asegurar el almuerzo, porque hay muchas familias que en realidad a veces no vienen ni siquiera para la comida, entonces ¿les se les hace y no hay almuerzo a los niños. Eh, pero todo está hecho centrado en el adulto, todo funciona centrado en el adulto y no centrado en niños, que, es, es la, que era como el promesio que te decía, en serio los, los 5 años pasan procesos a nivel neurológico importantes, en que situaciones de trauma se pueden transformar en situaciones de trauma complejo, porque si no tenía un adulto disponible, que te contenga, porque ya, si tú tuviste un accidente, ¿cuál es la primera persona que tú llamarías? Bien. Mi mamá. Ya, esa es tu persona, tu, tu figura de apego, tu figura que te contiene, la, la figura principal. Si no está. Y si no hay nadie que, que, que te, te diga así como ya, tranquilo, si esto va a pasar, si va a estar bien y que significa o te ayuda a contener esa situación. Se vuelve un trauma complejo. O si esa misma persona. Que tú, no sé, pues tuviste un accidente y esa misma persona que es tu figura da, pero ay, no sé, me caí, me rompí la rodilla, mire, si me rompió el pantalón, mira, cabrón, weón, ¡pah! No tengo ni para comprar y te rompí el pantalón, te da el gusto y es como. La persona que me protege también me golpea. No sé qué, qué pasa conmigo. Entonces, ahí generamos trauma complejo. Las figuras de, de protección y de contención no están disponibles. Es por el tema multiestresado, ya hablábamos. Es multidimensional. Demasiado. Ay, bueno, Cami, podríamos sí. hablar mil horas sobre todo esto, pero creo que tocamos varios, sí. varios, varios, varios temitas. Y no sé si sí. quieres cerrar con algo, lo que tú quieras. Eh, no sé, yo creo que que solamente con el, el tema de, de ser más sensibles, de bueno, toda esta serie de frases motivacionales que están en el Instagram, que no las pases nomás. Uh -huh. Sí, me gusta ¿no? Las comparto, me río. <risa> me burlo, <risa> Todo me mal. burlo. Bajo sí. el bajo el, el nivel de respeto. Sí, así, compartir, compartir. ¡Cachetarla! <risa> Pero hay, hay algunas que me encuentran mucho sentido, así como, como ser sensible porque no sabe por lo que está pasando el otro. Empatía total. Sí, yo creo que falta mucha empatía con, con los otros, estamos muy acostumbrados a reclamar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, pero no reconocer eh, que también hay cosas positivas. Eh, no validarnos por lo positivo O sea, estamos acostumbrados Que siempre estamos tratando de De, de que lo malo, lo negativo de nosotros eh, Hacer lo bueno Hacer lo bueno Así porque estamos sobreexigidos. exigidos ¿Tiene mi patrón ya que me dice Que hay que cortar Ya Camila, espérame Camila eh, Pero eso, ser más sensible Ser más empático Involucrarse con los otros eh, de actuar desde, desde el corazón, yo creo nos falta mucho, tenemos un, un escudo gigante que nos bloquea de todo, oh. así como corazón de piedra, porque nadie me puede tocar y nadie me va a hacer daño, pero a veces se pasa mal, pero hay que volver a reinventarse con los... y el sentido. Sube. Ahí evoluciona otra vez. No, no, no, no, no. Ya, Mario, vente, ¿quieres despedir del Felipe? Felipe, sí, fíjate. fíjate. Luo, Mario. ¿Cómo estás? Hoy día viene como Mario. Ya. Yeah. No, no te ¿tú, veo, tú? Lu. Felipe. Ah, Mario. Mario, ahí te está hablando. ¡Sami! ¡Sami! ¡Qué! ¿Cómo estáis? Yo voy a estar ahí en tu casa. ¿Va a estar ah, en mi casa? O sea, ¿Cuándo va a estar que... en mi casa? Oye, me saqué la, can saqué la canción que... La de Chancho en Piedra. La de... Mi mejor momento. Tí, ní, ní. La saqué. Ya pone esa. Ah, pone esa, ya. Después Lucia no la va a poner. Ya. Puedes si tú deseas. pones. ¿Qué cosa? Ya, Luz. Ya. ya. Me acuerdo, Licea, Gracias. Gracias. Te, me besito. Te mando besitos. Besito, ¿eh? Te mando muchos besitos. Muchos besitos para ti. <risa> un bueno, besitos para ti también Ya, muchas besitos para ti también Adiós gracias. Felipe Nos vemos. Adiós Felipe, te doy un murero. Ah, muchas un gracias murero, Bueno, muchas gracias Cami Ojalá tenerte acá pronto de nuevo Bueno, cuando surja otra instancia Voy a hablar ahí con mi amigo o sea, A ver si me pesca ya. ya, ya, dale Ya, chao Felipe, cuídate Chao, chao Felipe, chao, chao. chao. mamá ma, ma. <risa> Yeah. <laughs>